Ay, ahí, ay, ahí. ¡Gracias!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 Esto pasa en la tribu. Eh, bueno, para mí el contrafestejo es una empezar a reivindicar eh, un poco la cultura nuestra americana. americana, americana, americana, americana. y con nuestra identidad. Hay toda una nueva forma de mirar lo que es la autogestión y la, la economía social, digamos, que viene de, también de, de raíces originarias. Nos han cortado la historia, nos han cobrado la historia, nos contaron una parte de la historia y ahora estamos empezando como a descubrirla. Empezando como a descubrirla, estamos empezando como a descubrirla. El derecho a la diversidad. Eso estamos festejando y me parece bárbaro. Estoy re contenta de participar de eso. Hay que contrafestejar los festejos que nos imponen. de que nuestro sueño está roto. Este es un festejo de nuestro sueño. Este es un festejo de nuestro sueño. Este es un festejo de nuestro sueño. Buenas tardes Florescientes, buenas tardes, recomendamos usar cualquier tipo de serenidad para escuchar la música de Florencia Ruiz, que sale al balcón de la tribu y canta, y él canta lo siguiente, buenos días. El invierno Gracias. No, a la ciudad me parece. Yo no soy de esta ciudad, no, no nací acá, nací en Aedo. Y hace unos años que vivo en esta ciudad. Así que Sí. adopté, la, la y Estuvo bueno venía a tocar acá. Y aparte la radio, me encanta esta radio, se ve bien. Buenísimo Al perro, ahora ya se fue Se fue, se fue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 7 segundos, ahora tengo 6 segundos, 5, 4, 3, 2, 1. Esta noche a partir de las 10 vamos a estar en la Casa Argentino Cubano en el concierto de Quimbando de Bolivia. vengo a encontrarme con esta juventud fantástica que nos comparte su pensamiento y a los que somos mayores Siempre quise hacer esto No sé cómo lo hacían en el Cuba Así que, nos vamos Fabricar fallas es producir libertad en serie Mírame. No te veo, te imagino. Tracemos una línea de derecha a izquierda. Que la horizontalidad sea el horizonte. Si vamos a un mundo no capitalista, todo lo que sale al aire... Todos no tiene nombre. FMP3 Sueños Chunai tras Noche Te extraño. Salud. Algo más? Quiero brindar con un matecito por el mundo entero, por el mundo hispano parlante. Justicia. A través de la música y de lo que ella pueda generar y mover, me comprometo a mantener tu memoria presente siempre. O Será justicia para Mariano con amor. Te llevo el corazón, primo. Bueno, que viva las fallas. Para siempre en los 7 segundos? Claro. Qué, ¿Qué es esto? Mi mama, mi mama, mama. Así en 7 segundos de sorpresa me lanzo. ¿Qué haces? Bueno, soy Mariano de Non in China, estoy muy contento acá de estar en fábrica de fallas y le voy a dedicar este baile. Hola, soy Lipe y soy un infiltrado de software privativo, viendo qué hace toda esta gente. Eh, así que bueno, aguante eso. Fábrica de fallas! Fábrica de fallas! Fabricá una idea nueva, más fallas para este sistema. No guardes nada. Ya lo decía un sabio pensador contemporáneo. ¿Qué nos dejó 300 años de capitalismo? 1.300 millones de hambrientos. Hay que compartir más. Fuera del capitalismo y para los tipos que corren hoy, la única verdad es la realidad. Soñar, soñar, soñar. Luchar, luchar, luchar. Agradecer, agradecer. Cada vez me da más vergüenza la cantidad de excusas para no hacer la revolución. Entren en buenos Aires Libre .org, una red comunitaria para... Ya empezó, por eso... Ya entendemos. Día... Paz, paz, paz, paz, paz, paz, paz. Hola, solo quiero decir que tienen que cultivar su espíritu, su alma, y van a llegar a la iluminación. Bueno, yo quería decirle a toda la humanidad que si erradicamos las armas y erradicamos... sobre la legislación, sobre la sociedad y sobre los mordí esto se me rompió y... eh, sigamos construyendo las fallas en esta fábrica sin dueños para reinventar la vida y para. Sin duda la, la revolución está en marcha, así que es un gusto poner el granito de arena y acompañar este... Bueno, acabo de escuchar sobre la semilla Terminator, que es como una soja nueva que tiene... Que van a bueno, yo creo que es el momento de comprometerse y de participar y de, y de hacer... Rincón parlante. Bueno, aquí hablo y aquí como. Salud.